Para ti? Mi vida. Pues gracias a ella, soy la mujer que soy. Es una mujer que me ha a ser fuerte, levantarme en todas mis caídas. Es la mejor madre que me ha dado. O sea, creo que todos desean una mamá como ella. Fue la mejor. Hasta la fecha sigue ayudándonos, nos sigue queriendo. Y pues, la. Porque fíjate que yo cuando estuve chica, desde que me acuerdo, mi mamá fue muy, muy dura con nosotros. Mi hermano José era últimamente, una vez platicando, dice, fíjate que yo creo que mi mamá y a mi papá nunca los quisimos, nada más los respetábamos porque les teníamos miedo. She represents a, like a very like really strong woman and like I look up to her a lot for taking care of her siblings and her kids and like not really depending on any guy or man so I think she's really strong for that. She's a very caring woman. Um, I know she really loves me and I love her a lot too. a lot hacer la comida y todo para mantenernos, ¿no? She means, like, a lot of things to us. Yeah. I mean, childhood. We learned a lot from her. Yeah. She taught a lot of our parents' stuff. Yeah. Like, she taught my mom stuff. She taught our dad stuff. She had all, all of our parents and she kept us all together and stuff. And we're still, like, together as a unit. Like, I mean, not as... Like, yeah. Yeah. We gather for, like, Christmases. En la colonia que vivíamos y en la puerta donde, de la vecindad donde vivíamos, en la noche hacíamos tamalitos, pero de masita. Bueno, así de masita, pero nada más con frijolitos o chilitos o azuquitas. Con pues no tengo palabras para decirle a mi mamá lo mucho y lo más, bien agrade, lo más agradecida que estoy con ella, ¿no? Que la amo mucho, que la quiero, que gracias por estar conmigo todo el momento, todo el tiempo, por ayudarme. Y, y yo cuando ya tuve mis hijos y todo, fui muy blandita con ellos. No me gustaba golpearlos, no me gustaba... Mmm, porque yo decía, hace ¿sí, tanto que me golpearon como animal y todo, ¿cómo voy a golpear a mis hijos? Siempre ha sido como una mamá para mí. Ella me educó, me, me, me cuidó. Porque yo llegué aquí, no trabajé. Y si trabajaba, pues ahí, cuidando a unos niños, ir a hacer un quisecito, porque tú sabes que aquí es muy distinto. ¿No? Sí. Pero salimos adelante, salimos adelante. Hay muchas cosas, hija, que, que ustedes vivieron muy aparte de todas esas cosas. Y le doy gracias a Dios. Allá en México sabrá Dios. No sé. Mamita, eh, te doy muchas gracias por, por, por, por estar todas con nosotros y... Bueno, que estés con nosotros mucho, mucho tiempo. Para mí tú significas todo, todo. Mi revolución, mi vida, mi, mi todo. Benita, es, deseo que, que, que estés con nosotros todo el tiempo de, de, del mundo. Y, y por ti siempre, siempre una, una vida de lucha. Porque tú eres, nos has demostrado que la lucha y, y, y el trabajo es, es por siempre y no se noblece. te quiero mucho mamita y, y este, te amo Porque si él no hubiera tenido sus centavitos alzados, era, era muy, es muy ahorrativo Sabrá Dios que hubiera sido de ustedes, las hubiera, no sé, no sé, no, no sé Y él las sacó adelante, desde antes de que nacieran, nacieron, pagamos el hospital y hicimos Híjole, yo era el único para que... ti mucho porque tiene un corazón de oro y tiene amor que nunca va a terminar.